809-725-0505. Escuche bien la pregunta. ¿Mozart puede levantarse luego de esta tiradera y matar al lápiz? 809-725-0505. Neto, la gente tiene, lo tiene así, eh. ¿eh? La gente lo tiene Oye. así, ¿eh? ¿Mozart puede volver después de esta tiradera, eh? eh? empatado. Empatado. La gente llamando al 809-725-0505. Mozart puede. Y lo digo yo. Para mí, Mozart va a venir mañana. Hoy no, porque hoy no. Hoy vamos a descansar. Hoy hay que descansar. Hoy, ya, hoy no, no. Hoy se grabó el video. Hoy. No, no, no. Ayer se terminó de grabar la canción. Hoy se grabó el video. Se está dictando. No, Ahora hay una presión fuerte, sí. Sí. Cancha entera. Cancha entera. Cancha entera. <risa> ya tú sabes. <risa> Mozart. Va a volver de nuevo con todas las energías, pero esta vez va a venir más calmado porque lo, no veo que lo está publicando nada en redes sociales. Eso quiere decir que el tipo está bien concentrado. O sea, el tipo está, el tipo está que no, es como los caballos, eso es para allá y para allá, no mira para los lados. Está como Chiriu en el sí, sí, Chiriu. Voy a hacer un ya de eso. Eh, ¿Usted ¿ustedes acuerdan cuando Chiriu estaba en la fuente, en el agua ahí, Paco, el maestro? Así estamos no, no, eh, eh, Esos muñequitos son muy viejos. Yo no había nacido. eso de Que por favor, Neto, por favor. Sí, por no, favor. no como... Ve, hablador, sí, abrazo, sí. Pues hablador, que tú sí ves. Me... Esos muñequitos son... Mozart puede volver luego de la tirada del lápiz, que yo entiendo que sí. Ahora, tirarla, tiene que tirarla mañana. Eso da pena. Mañana, cerrando el viernes, para que todo el mundo cojamos el sábado para joder a los lapicistas. <risa> Y el domingo, todo el mundo lo que va a estar en presidente. En Danilo, en toma Pero de posición. Aunque de blanco, te voy a decir sincero, estos tipos son tan fuertes que estos tipos se atreven a tumbar a la el presidente. Tienen siete días de país dándole el contenido. Viejo. Eh, la, sí. Eh, se le olvidó la gente el COVID con esta vuelta. No, hasta el COVID, viejo. No hay nada. Óyeme, todo se olvidó. Mujeres, mujeres me han tirado a mí, amiga mía. Uh -huh. Me Mira, esto flow, pero está increíble esa tirada. Oye. Eh, pero una amiga. ¿cuál es que tiene el salón y de todo. A las buenas. Eh, ¿Puede volver Mozart después de la tirada del lápiz? El flaco se acaba de quemar. No lo quiero aquí en la hora de nosotros. <risa> ya lo sabe, no. A las buenas. Ya lo sabe. Venga, buena, buenas, buenas. ¿Puede, ¿Puede Mozart volver luego de esta tirada del lápiz? Oye, ¿qué te voy a decir? Uh -huh. Lo primero es que Mozart es un tipo joven y inteligente, ¿entiendes?, pero, pero el lápiz no, no va a decir que está por inteligente, pero se está, yendo, se está yendo ya a lo, a lo personal, como no oh. puede con Mozart, se está yendo a lo personal, entonces cuando tú te vas a lo personal, ya eh, tu, tu renta va bajando. Sí, pero, pero yo, puede que, volver, pero okay. pero, si hubiese habido patronales P más... Pregunto, también, pero puede volver... Pero claro, mi hermano, porque Mozart no está muerto nada. Puede volver, ahí está. Mozart puede volver, gracias. ¡Una! Gracias por la llamada. ¡A cero! La gente entiende que Mozart puede volver luego de la tiradera contra el lápiz. ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Mirá, mi hermano! Mozart no puede volver más. ¡No vuelve más! Porque no patilla para el dolor de cabeza. ¡Ay! patilla tiene que poner el dolor de cabeza, patilla, porque le va a doler mucho la cabeza. Uno y uno, va, uno y uno. Ah, ¿Por qué tú te quillas? ¿Por qué ¿Por qué tú pones cara? Pues Porque tú, son frustrados. Son, no pero que es de, de tu público, Neto. Uno y uno. Son gente que ven el programa. qué le hago al pueblo esta viralización del lápiz? No, no, no. Está, los dos están aprovechando esto, ¿eh? No, Hasta yo. <risa> internacional. Internacionales. Internacional. Una llamada, de, una y una, dice la gente simosa luego de la canción Descanso Eterno del Lápiz Consciente. Puede volver. Así que atención, atención. No, fue fuerte, que, lo que según dice la Biblia, que el papá... Eso hace desesperación, volvió a lo, volvió a lo El lápiz sintió la presión. Sí, sí, sí, sí, sí, eso sí, sí, no fue de sí. que fue el palín, que sí, también yo, otra yo, cosa. Yo tengo, yo tengo miedo. Que hay gente que dice que fue el palín, que fue el palín, dime. Allí, pa... Mire, señores, no, es Torsey Crow, la hay una canción que se llama... Eh, de tiene que buscarla del Toxicro, que le dice peo y a Palín, a buenas, a buenas, puede Mozart volver luego de la tiradera de, de, de lápiz, no Mozart no vuelve para parte. El ganador era el lápiz consciente, el lápiz con una sola, con la última tiradera le ganó a monster ya. Y las otras dos que hizo No, pero que estamos hablando de ahora, eh, Neto Sí, pero va, esa la va pregunta en la cuenta. es si vuelve Sí, pero esa va en la cuenta, porque tú dices que porque tiró uno no puede ganar No, Neto, la pregunta es si vuelve, bien amor tía, hombre. Hombre. Sí. Esta ya la con no, porque que tú no puedes decir a mí que el lápiz ganó, porque no fue así me a Lo mismo lápiz, yo tuve los comentarios, no, lo mismo lápiz, si no Que sí, no. sí, no, defraudaste Mucha gente engañando diciéndole diciendo que son las para acabar el lápiz también después. Yo no he visto una piscita original nunca acabando con el lápiz. Ver, no. no, no, no, no, no, no, no. Si usted no. es real, oye, si usted es real. Digo a nuestro amigo México, feliz cumpleaños para ese DJ más duro, sí. Mex Project. Eh. Eh, cobró, cobró. Eh, Nuestro eh, eh, amigo, eh, felicidad. eh, cobró. felicidades. Felicidades también. No que yo. Felicidades, dile. Tiene que haberme algo de lo que te dije. Ah, no ah, te quiero felicidades que para México. México de lo mío personal y bueno. De lo del personal. Él dijo, él dijo, a lo buena. A lo buena. ¿puede Mozart volver luego a la tiraera? Oye, me de la isleta moca. Pero la que... gente está activo de la isleta. Pero que, ¿puede volver? Pero, oye, me estamos esperando la canción del lápiz porque no le no hemos podido porque ver. Y el lápiz la tiró. Tira. De Moza será. Estamos hablando de la Moza. ¿Puede volver Moza después de la tirada del lápiz? Decir, ¿te aquí, en la no, aquí no puedo ponerla, no. Hey, hey, <ríe> no. Los no. Los oye, Lo oye. siento, le puedo poner toda la tiradera, excepto la última del lápiz. No, oye, porque mira. Porque la última del lápiz. Mira, está fuerte. mira. Dice México. Te sienten ahí, sillín <risa> que, que los lapicitas son tan falsos. ¿Cómo falsos? No? O sea, falsos los seguidores, que hay seguidores falsos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si en el, <risa> en el post de comentario del, del millón no fue, ah, o dos millones de comentarios. No, no, no, no, si esos dos millones fueran fanáticos leal del lápiz, la tienda no quedaron un suerte. No, no, no, porque mira lo que. ¿Tú pasa. Tú entiendes, no, no, no, y, que, y, y es y, real. Mira lo que pasa. Hubieron okay. gente que comentaron se, se, para que la Escucha, buena. escucha sí. Es que la gente de la tiradera siempre se motiva, eso no tiene que ver. Es la gente de la tiradera siempre. Hello. A buena. Hello. Hello. Hello. ¿Puede Mozart volver luego de la tiradera del lápiz? Claro que sí, puede volver. Eso, y si va, puede volver. Claro, eh, eh, mira, mira que lo que pasa. De tí un fresco. Qué bueno. No, sigue, sigue, mi hijo. Este es lío de, este sigue. El lío de. Sigue. es el lío de Sigue. Dos y dos, vamos. Tiene no, que decir. El otro no dijo que era moza. Dos y dos. Tres y uno. Ah, pues está oh, Ah, pues todo lo último. Pero no ah, se sabe de quién ah. es. Le estoy, le estoy, le estoy, le estoy quitando voto. Paso a explicar. Las tiraderas motivan, ¿sabes? Hacen que se cree un... No es porque que sea lápiz o que sea fulano, no. Es que la rivalidad de ellos dos, a ah. a tener la rivalidad, los dos públicos más fuertes, los mozaritos y los lápizitas, ha creado esta fama y, es y todo el mundo está hablando de esto. Esto no iba a pasar si hubiera sido con otra gente. Si hubiera sido con con Rochi y lápiz, no hubiera pasado lo mismo. ¿Por qué? Porque Rochi tiene un público de calle y Lapi también. O sea, se va a quedar bueno en el barrio. Pero estamos hablando de Mozart, un tipo que domina, domina la clase media y alta. Sí. Por eso que Lapi le dice a uno, el que dice que rompió, tiene que ser de la popis, es de los popis. Que, porque Entonces, ellos dos teniendo público, y también Mozart también tiene una imagen internacional, señores. Yo lo digo porque yo he hablado con mucha gente de, preguntándole a ver qué es lo que es, o sea, cómo lo vende de afuera. Y todo el mundo es con Mozart. O todo el mundo es apoyando a Mozart más que a Lapi. Entonces, los dos tienen, los dos tienen, y lápiz duro aquí, es duro tipo el número uno aquí, y en Nueva York, y saben, ese público dominicano, y se la han dado. Entonces, después de la guerra, por eso que yo, des, yo decía en el grupo que nos, el, estamos, que están en el Twitter y tengo yo con mis amigos, que si esa, si la guerra de residente y se hubiera dado, pues, pues hubieran paralizado el mundo entonces. Porque si Lápiz y Mozart tienen tan número que ellos, que es cuánto en, en esta guerra, y tienen dos millones y tres millones en, en minutos, sí. ¿eh? en horas, en horas. Entonces, yo me imagino cómo hubiera sido si el residente y las habían tirado, porque las tiraderas son buenas, oye, las tiraderas ayudan a que ya, no estaba aburrido. Ya yo estaba harto de ver la prenda del alfa, y yo estaba harto de las canciones de bueno, Bulín, y ya estaba harto ya del lo mismo. Lo Apagan el alfa, lo apagan. ¡qué apagón gracias a Dios. Ahora, yo no sé cómo hay gente loca. Dios. Gracias a la que una canción ahora en esta guerra. Cualquier urbano, loco, viejo, sin madre y sin padre, que tipo es un error. No, ya don Miguel y Bulín pegaron la canción antes de, de, de, de, de esto. Miguel y Bulín son los únicos que están bien. Pero después de que tirar un dembowo, Miguel, uno de los raperos más queridos Si está pegado, está pegado. Está pegado, está pegado. Pero vuelvo le digo. Ahora mismo bien que está descansamos. pegado. Miguel. Ah, ok. Don y Bulín está pegado. <risa> y Bulín. <risa> y la perversa está pegado. No, okay, hecho Y la perversa está pegada. No, okay, ah, no se diga que fui Ay, yo no, que lo dije, que fue bien, él. Mire, miren, señores. Yo me le Meloso y la perversa pueden volver hoy con un beso y una foto. Y nadie le va a hacer caso. ¡La gente lo que está en Mozart y, termina, y lápiz! Ya, ¿eh? yo, me, me lo... Sí, termina ya, me Si, tú sabes. ya. Es que esta gente se van para eso, esos risos. No, no. Ay, no, ¿Qué, no que que conecta. yo veo una ¡A lo buenas! Vez, ¿sí? ¡A lo buenas! Ah, no, pero Flaco me hace señas, sí. Flaco, pues tú vas a hacer señas. verdad? ¡A lo buenas! ¿Puede Mozart volver luego de tirar el lápiz? Yo creo que sí. tema Mozart y lápiz Tú eres loco, ¿no? Mira, la guerra más marcada... Mira, media pingue. En chino está eso. Mira... Esta es la guerra que va a marcar más, más que la de vaquero. Estaba hablando con, con Tú dices que ganó, no, que es fulano. Y yo, yo, mire, la guerra más famosa que ha pasado en el movimiento ha sido esta. Es que todo El lápiz vaquero. Más no, que la del lápiz vaquero. Loco, no ¿Qué, que no. De... Es que la de vaquero viejo da más su paquero en el no, barrio. Porque, porque pero no la no clase alta. No, no, no, a lo buena. No era la tecnología sí, que, que, la ha que ha, ha ayudado en ese tiempo. ¿Cómo fue, mi? Moza Mozart volver luego de la tiradera del lápiz? Claro que sí, porque las letras de Monza son limpias. limpias. Ah, de dónde nos habla. Pero ahora mi amor, no espere que eso viene limpio, porque eso no viene limpio. ¿De dónde nos habla ella? Desde Tamaná. Samaná. ¡Ay, mamá! Estaremos salada. mañana por allá. Estaremos mañana por allá, claro, pero no yo, yo. A mí. por allá por Samaná. Es que tú no descansas. ¿Tú eres, tú eres, tú eres no, yo no puedo. Porque, no, el punto está que la no, no la de lápiz vaquero fue muy famosa entre nosotros entre los que seguíamos el movimiento. Pero, oye, pero la, la de lápiz. Tú mira lo del lápiz vaquero no, no ha llegado no a uno no había no no no, no, no no no me ha superó de eso. superó neto no, pero, superó neto pero, ¿por porque hasta los programas de política están hablando de eso los programas no, de política no, no solo por la no. tecnología neto, que no estaba cuando el lápiz no estaba cuando el lápiz vaquero. No me sí, diga eso a mí. Abre eso... cualquier red social. A ver lo que te sale. ¡Ábrela! ¿Qué? Neto. Mira, tú le, el celular de mamá. Tú seas así. El vaquero. y El eh, lápiz eh, yeah, eh, eh, moza. Pero neto, neto. Cuando el lápiz vaquero. Neto, había. Pero no no neto, pero neto. ¿Había? Neto. neto no. Neto, escúchame. ¿Había la gente trancada a las 7 de la noche? No. no Dame un, momen un momento. Déme un momento. Puedo hablar. Dame un momento. Pues Tú me estás dando la razón. El hecho... De que porque tengan una ventaja de tecnología tecnología... Escúchame, fuerte, fue escúchame, escúchame. De que Tú llegar a, a, a Puerto pero, Rico en ese tiempo, neto, con, una can con esa canción Neto, de la, neto, de la neto, Neto, pero escucha. Los escucha, neto, neto, Neto, Neto. El hecho de que en ese momento fue fuerte... Yo no, yo no te dije a ti que cuál fue de lado fue más fuerte. Yo te estoy diciendo que esta ha sido la más famosa y la más exitosa. Por el tiempo. Por la por el, pero que. Esa, pero que. Por lo que sea, no. pero es la más famosa. No, pues tú no puedes quitar el mérito a aquella. Porque pero esta no está quitando el, el mérito, pero fundamento. no. Fue... Pero mira, Él voy... la sacó con una mano, ¿no? Y aquí que mocho, ¿no? La sacó. que cojo? Neto, no neto, no, neto, Neto. No neto, en esta tiradera hubo gente que se tranocharon, Neto, a, la, a las 2 sí. de la mañana. pero por, la por las redes. Por las redes. Dos por de la, la, la mañana red. esperando el lado. Por labio. las redes. Por las redes. No me hable de eso. Viejo. Porque te llega a las redes sociales. Neto. Por eso. Pero el que... tirado con... sin Facebook, sin Instagram. No me hable de eso, Génesis, que te Pero prefero. Néstor, mi amor, no escucha. Tú no estás dando la razón. No. Lo... Es que no, Génesis, Es que no, mira. Es que no. Es que no importa. Óyeme, no puede coger. Óyeme. Entonces vamos a poner un motor pregunta Con no, una goma y no, otro con dos gomas. No, no, no. Salió, arrancó. Cuál va pero, llegar, okay, pero, y Paul, pero llegó. No me hablé de eso. Pero llegó, no llegó a Instagram. No me la compare. Pero pero que, en ese, que, de, eh, de ese tiempo. No me puedo comparar tú. Neto. Negativo. Que, ya, oye, Neto. Negativo, Genesis Tú le, no me puedes comparar. Neto, va tú vas el lápiz, que era lo último. Y no había WhatsApp. Y no había Instagram. Puedo hablar. Y era lo último, ¿Puedo hablar, papá. Puedo hablar. Puedo hablar. Oye, Neto. Esta tirada llegó... Primera parte. A abre el Facebook. De él. ¿Y qué va a salir Pero ahí? Que, ¿Qué, ¿Qué va a salir? Pero que no tú no estás... me abres tú que porque neto, tú digas. Que estás así. viendo muy ignorante. No neto, escúchame, escúchame. No, es no, que, no, que tú no estás hablando nada. Pero es que como yo no estoy hablando Pero, no no si no la hablan nada. la guerra más famosa que ha pasado, la guerra más citosa si ¿sí sido esta. ¿No está número uno en Estados Unidos? Nota número 5 en el mundo a nivel mundial. No me la compare ah, con Vaquerón no, no, okay, y El Ape. Pues entonces. ¿Y con qué? ¿Y con qué? José luz esta Instagram. mañana. Oyen, oye, mi... oye, tú abres Instagram. José luz esta mañana, en eso de la mañana, hablando de eso. Oye, tú abre Instagram de dos de dos? Y, y la vas allá al lado. No tú abres, abres Facebook y la vas allá al lado. lo aló. Néstor, no es lo mismo, papá. Porque la no. gente está en paralelo. Si no lo no la gente está No la puedo Si no lo mismo, no la Además, Eh, eh. Además, eso fue Dani lo que lo mandó para que no dijera mucho pero... a, el, a, el, a el la gente. ¿Te gustó? <risa> cállese. Dime. De los minutos, cállese. <risa> para, para cerrar, para recarga. Re Mándame el número, tengo que a poner una recarga. Oye. <risa> <risa> hay que, eh, Óyeme, hay que... <risa> no coja más ya ya que vaya más y para va a llamar ahí tipo atrás, va a cerrar, va a cerrar, va a cerrar, para que Neto entienda. Ne escucha, no, puede es... buscar un libro chino, no, Neto, no te pero escucha. A Nada Esto, de eso, Neto, no escucha de. que nos vamos, Neto, escucha que no, nos no vamos, no, no me hable de eso. Escucha, nos no no no ¿sí? vemos. Ay, no ay, no ay. De... Escucha, esc... cállate, José Luis. Cállate. Óyeme, la guerra de Vaqueró y Lápiz. Fue la que marcó la tiraera y no, todos nosotros fuimos seguidores de ella. Pero esta es la guerra más exitosa que ha, ha sido por una sola razón. Todos los ámbitos sociales están hablando de eso. No importa que sea por Instagram, por YouTube, por Twitter o por Facebook. Están todos los ámbitos sociales donde eso nunca se había visto. Por eso esta es la guerra más exitosa. ¡Va Neto Flow! ¡Vamos! No.